Frank, do you have the key? Hey, the key, hey, the key, hey, hey, hey, Con una junta de lijita en toda la mochila. La glopeta está cargada. La chipete está cargada. Toda carga. Con una justa en la bolsilla, ah, ah, ah, con una justa angelita en la bolsilla, ah, todas las sustancias está cargada, dime que no bajamos, bajamos de ventajos, oh, oh. dicen que no vejimos el flow, oh, oh, y ahora dime que pasó con la cipeta está cargada, ah, ah, la cipeta está cargada, Una ah, ah, ah! ¡Ah, Una junta ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, A mi hermano Trit ¿Qué pasó a mi bro Quintana? Yo sigo la remaja Se ha apretado la mía Con mi amigo la mejor Ando en un level más ido que yo Dejamos de un lado No es todo Solo ando haciendo lo mejor Ya no sé qué nos pasó Nos dejaron estos bobos a un lado Haciendo música con el corazón Y estos andan crecidos Yo no lo quiero ver más Por Woo! <laughs>